Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 257. Que no me olvide de mi propósito. Si me olvido de mi objetivo, no podré sino estar confundido e inseguro acerca de quién soy, y así, mis acciones no podrán ser sino conflictivas. Nadie puede estar al servicio de objetivos contradictorios y servirlos bien. Tampoco puede desenvolverse sin que se abata sobre él una profunda angustia y depresión. Resolvamos hoy, por lo tanto, recordar lo que queremos realmente, para así unificar nuestros pensamientos y acciones de manera que tengan sentido y para llevar a cabo únicamente lo que Dios quiere que hagamos este día. Padre, el perdón es el medio que tú has elegido para nuestra salvación. No permitas que nos olvidemos hoy de que no tenemos otra voluntad que la tuya, y así nuestro propósito tiene asimismo sí que ser el tuyo si queremos alcanzar la paz que tú has dispuesto para nosotros. Que no me olvide de mi propósito. Amén.